Hola mis curles bienvenido a vuestro canal de YouTube, yo soy Carmen Mangue y este es Curly Mange. Un espacio creado por las mujeres, pues para cuidado de cabello, sobre todo 4C, eh, pues belleza, moda y estilo de vida, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablaros de este pequeño objeto, no sé si lo veis bien, lo voy a girar. Llevo las uñas preciosas, ¿eh? Esto es para mi seguidora que siempre me mira las manos, <risa> mirarlo, ¿vale? Ahora voy a explicar. Si queréis saber más sobre este objeto, sirvió en este vídeo. Y ya estamos aquí. Pues este objeto es, es un esfoliante, es, bueno, un esfoliador. Es Beauty Cow, ¿vale? Lo compré, en, lo compré en Duini, que es una perfumería que está en el centro, en, en un centro comercial. Carefour, que está cerca de mi casa. Y la verdad que estoy encantada de este, este, este pequeño milagro es una pasada. Os lo voy a acercar para que lo podáis ver, ¿vale? Ahora, ¿para qué sirve este, este? ¿Para qué sirve este, este producto? Pues sirve para lo que es esfoliarse. Disculparme porque la luz parece que se me acaba de ir, así que si me permitís. Es que estoy grabando con luz de día. Estas son las cosas de... ¡Voilà! voila. El equilibrado, ¿no? <risa> Mira, tiene unos pequeños dientecitos, ¿vale? En este lado. Y luego tiene aquí unos dientes más gorditos. No sé, ¿lo veis? Podéis ver así, más gorditos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Primero lo que haces es te lavas, te pones, te mojas la cara, te echas tu limpiador, eh, normal, eh, yo por ejemplo en mi caso utilizo la, el limpiador eh, de garnier de té té verde porque me va muy bien entonces yo lo que cojo esto esta parte y lo que hago es me voy esfoliando la piel así poco a poco esfoliando, veis en esta zona me voy esfoliando la piel vale puedes hacerlo también en la zona del cuello en la zona de la clavícula y luego una vez que te has esfoliado toda la piel, te la aclaras. También sirve para masajear. Yo siempre para masajear, os voy a decir que siempre para arriba, para arriba, ¿vale? Para arriba, para arriba. Me ha gustado tanto que incluso lo que hago es esta zona que tengo menos cabello... ¿Eh? Masajeo esta zona, ¿de acuerdo? Masajeo esta zona, pues, porque para que activar lo que es el flujo sanguíneo la, para que el pelo me crezca mejor. O sea, que me ha gustado mucho. Pero, y lo mejor de todo es que puedes quitar este algodón que tiene dentro, ¿veis? Esta esponjita, mejor dicho, esta esponja que tiene dentro, la podéis lavar y también esta parte la laváis bien para que no se acumule ninguna bacteria, de forma que es mucho más higiénico, ¿ok? Entonces, eh, una vez que hayáis terminado, veis que además la forma te indica cómo esta parte es más, gran, más, más, gordita, más grande y esta parte es más pequeña. Lo que hacéis es simplemente lo volvéis a meter aquí dentro, ¿de acuerdo? Eh, si estáis oyendo ruidos que estoy justo en, en la ventana, entonces eh, hay alguien ahí batiendo no sé qué y se oye. Eh, Pondríamos un poco de música de fondo. <risa> bueno, hemos puesto un poquito de música de fondo. Vale, pues eso es todo, así que me encanta, os recuerdo, eh, se llama Vitica, tiene Vitica Accessories, tiene bastantes, si os metéis en la página de Dreamy, Dr Dreamy que se llama la perfumería, eh, vais a encontrar muchísimas cosas de esta marca y es, además son súper bien de precio y a mí me ha gustado mucho probarlo y depende de qué os... Eh, Depende de lo que os, os, os haya parecido, si lo habéis utilizado, si es parecido manejable. Porque a mí me parece súper manejable. Y aparte es tan pequeñito que puedes llevarlo en el o, sea, en el FSC, o puedes llevarlo de viaje, no ocupa espacio. No hay que cargarlo, y porque la electricidad está súper cara. No hay que cargarlo ni nada, lo cual es estupendo, ni ponerle pilas ni nada. O sea, es un accesorio súper, súper, digamos, como si, eh, eh, es eco-friendly, además es como economic... <risa> ¿Cómo lo voy a decir? Pues, es, es, es económicamente o sea, eh, salvador. <risa> save, save, save money with this. <risa> money savior. Okay, money savior, that's the, the word. O sea, eh, te salva eh, de gastar, o sea, que está bastante bien. Y eso es lo que quería explicar hoy. Me encanta. La verdad es que no lo había visto nunca. Y la verdad es que me ha gustado probarlo. Eh, probaros a masajearlos, es que es una pasada masajearlo con los dientecitos más gorditos masajear masajear masajear para arriba masajear para arriba os va a gustar mucho y nada espero que os haya gustado este vídeo seguirme lo que es en, en mi en, en mi canal de youtube dale a mucho el corazón dale a la campana para que os lleguen todas las notificaciones y nada un besito y nos vemos en el próximo vídeo clicar mis ebooks, que os van a encantar, os van a encantar. Además, eh, ahora os voy a enlazar también a la página de ebooks de, de lo que son los libros de ficción. Ya sabéis que escribo también ficción, así que ya. Esto lo, estoy, lo, lo he ido preparando durante el tiempo que no me habéis visto. Así que nada, un besito. A si os quiero un montón, os quiero un montón, os quiero un montón. Curly os adora, os adora. Y nada, seguirme, darle a likes, darle a campana. Y de dejarme muchos mensajes porque me encanta saber de las cosas que os gustan, si, de lo que queréis que hablemos y tal. Yo lo he dicho muchas veces. Y luego haremos un directo próximamente. Ya os lo voy a anunciar que haremos un directo. Eh, os pondré un, un cartel como siempre para que os unáis. Eh, la otra es que hice el directo. La verdad es que esperé, esperaba que estuvierais más, pero creo que no acerté muy bien con la hora. entre, entre Intenté encontrar una hora entre Latinoamérica y España. O sea, Toda la gente habla hispana, intenté, pero me fue muy difícil. Así que al final ni los unos ni los otros. Pero espero esta vez hacerlo bien, ¿de acuerdo? Así que nos da un besito, nos vemos en el próximo avión. Chao, adiós. Beauty Beautica, ¿eh? Beautica. Un esfoliador súper económico y que te ahorra dinero en el bolsillo. No lo olvides. Beauty Beautica, Accessories. Chao.